Nuestro Señor, se apartó del mundo para confirmarnos que tenemos el deber de apartarnos del mundo, en la medida de nuestras posibilidades. Lo hizo de manera particular antes de comenzar su vida pública, pero no es el único caso. Antes de escoger a sus apóstoles salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, Lucas 6, 12. Pasar la noche en oración era una penitencia del mismo tipo que el ayuno. En otra ocasión, tras despedir a la muchedumbre. Subió al monte a orar a solas, Mateo 14, 23, y permaneció allí gran parte de la noche. Y también en medio de la excitación causada por sus milagros, de madrugada se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración, Marcos 1, 35. Considerando que el Señor es el modelo perfecto de la naturaleza humana, no podemos dudar que el fin de estos ejemplos de devoción estricta es que los imitemos, si queremos ser perfectos. Cardenal Newman